Enlace químico En tu vida cotidiana seguramente te habrás encontrado con algunas sustancias como la sal de mesa y el azúcar. Ambos compuestos se presentan como pequeños cristales blancos que por su similitud le han jugado una mala pasada a más de alguna persona durante la preparación de sus comidas. Estos compuestos similares en apariencia difieren bastante en su composición y en sus propiedades organolépticas. La sal de mesa corresponde a cristales de cloruro de sodio compuestos por iones de sodio con carga positiva y iones cloruro con carga negativa. Estos iones forman una red tridimensional que se mantiene unida gracias a las fuerzas de atracción electrostática. Por su parte, el azúcar está formada por moléculas de sacarosa, que a su vez se componen de unidades de glucosa y fructosa. Los átomos en este tipo de sustancias se mantienen unidos mediante enlaces covalentes. Las propiedades físicas y químicas de estas sustancias dependen en gran medida de los enlaces químicos que mantienen unidos a sus átomos. Por ejemplo, cuando la sal de mesa se disuelve en agua, se generan iones en disolución, incrementando la conductividad eléctrica del agua. Por lo tanto, el cloruro de sodio es un electrolito. Sin embargo, al disolver azúcar en agua, obtenemos moléculas de sacarosa en fase acuosa generando una disolución que no es conductora. En este caso, la sacarosa corresponde a un no electrolito. En el enlace químico se puede definir como la fuerza que mantiene unidos a los átomos en un compuesto y es responsable, como vimos anteriormente, de algunas propiedades físicas y químicas para dicho compuesto. Dentro de las características generales del enlace químico se pueden destacar tres principales. 1. los átomos pueden ceder, captar o compartir electrones cuando reaccionan, dando origen a distintos tipos de enlace. 2. Los átomos forman enlaces químicos interactuando solo con los electrones de los orbitales más externos, también conocidos como electrones de valencia. 3. Los símbolos de puntos de Lewis muestran los electrones de valencia que tiene un átomo de un elemento dado. ¿Pero a qué llamamos electrones de valencia? Los electrones de valencia son los electrones que participan en los enlaces químicos y residen en la capa exterior incompleta de los átomos. En la tabla periódica, el número de electrones de valencia se relaciona con el número del grupo o columna a la que pertenece un elemento dado. Por ejemplo, los elementos del grupo 1 presentan solamente un electrón residente en su capa más externa, mientras que en el otro extremo de la tabla periódica, en el grupo 18, los gases nobles presentan 8 electrones residentes en su capa más externa. Los electrones de valencia se presentan mediante símbolos de puntos de Lewis. Así, para el hidrógeno colocaremos un solo punto correspondiente a un electrón de valencia, y para el carbono cuatro puntos, ya que tiene cuatro electrones en su capa más externa. Cabe mencionar que Gilbert Lewis fue un científico que a principios del siglo XX propuso que los átomos se combinan para alcanzar una configuración electrónica más estable, similar a la de los gases nobles. Con estos conceptos fundamentales ya podemos estudiar la naturaleza de diferentes enlaces químicos, los que se clasifican en tres grupos. El enlace iónico, en el cual los iones con carga opuesta se mantienen unidos mediante fuerzas de atracción de naturaleza electrostática, como ocurre en la sal de mesa. El enlace metálico, presente en metales como el aluminio, el cobre y el oro, entre otros. Y el enlace covalente, el que se origina cuando dos átomos comparten electrones, como es el caso de la sacarosa y otras moléculas. El enlace iónico se forma entre elementos de baja energía de ionización, que forman cationes, y elementos de alta afinidad electrónica, que forman aniones, cuyos enlaces son el producto de fuerzas electrostáticas de atracción entre iones de carga opuesta. Esta fuerza de atracción se rige por la ley de Coulomb. Las cargas positivas de los compuestos iónicos se encuentran balanceadas con las cargas negativas. De esta forma se cumple con la electroneutralidad del compuesto. En la figura inferior se muestra la formación de un compuesto iónico. El átomo de cloro presenta una mayor afinidad electrónica, por lo que es capaz de sustraer del electrón, un electrón del átomo de sodio para formar un anión, el ion cloruro. Por su parte, el átomo de sodio se transforma en un cation. Si contamos los electrones de la capa más externa de cada ión, nos daremos cuenta que ambos han alcanzado la configuración de un gas noble, es decir, 8 electrones en su capa más externa. El enlace metálico. Tal como su nombre lo dice, solo se presenta en los átomos metálicos, tanto representativos como de transición. En este caso, los átomos metálicos ceden sus electrones de valencia para alcanzar la configuración de un gas noble. Los electrones de valencia cedidos forman una nube de electrones entre los núcleos positivos. Por lo tanto, cada ion metálico tiene un gran número de vecinos cercanos y los electrones de valencia se dispersan en toda la red metálica manteniendo unidos a los iones positivos es importante mencionar que el modelo de enlace metálico que se presenta en la figura fue desarrollado por Paul Drude en el año 2900 y establece que los átomos de los metales se empaquetan de manera que dejan espacios vacíos entre sí por los que circulan libremente los electrones de valencia, lo cual permite explicar la conductividad eléctrica de estos materiales metálicos. El enlace covalente Está presente en todas las moléculas y se define como la unión que se obtiene por compartición de uno o más pares de electrones entre dos átomos. Cuando dos átomos interactúan, operan fuerzas de atracción entre el núcleo de cada átomo y los electrones del átomo opuesto, pero también aparecen fuerzas de repulsión entre ambos núcleos y los electrones opuestos. El enlace covalente se estabiliza cuando estas fuerzas se igualan, alcanzando un mínimo de energía. El enlace covalente que involucra pares de electrones compartidos se representa mediante símbolos de puntos de Lewis. Muchas veces estos pares de electrones que forman parte del enlace también se representan por guiones. Un guión guion indica un enlace simple, dos guiones paralelos representan un doble enlace y tres guiones paralelos hacen referencia a un triple enlace. A su vez, el enlace covalente se puede clasificar en dos subgrupos. El enlace covalente no polar, que también lo encontrarás en algunos textos como enlace covalente puro o apolar, corresponde al enlace covalente que tiene lugar entre átomos pertenecientes al mismo elemento. Dado que no existe una diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman el enlace, el par de electrones compartidos se distribuye equitativamente entre ellos. En esta clasificación entran todos los elementos que se presentan en la naturaleza como especies diatómicas, tales como el cloro y el hidrógeno. En este ejemplo podemos ver que la distribución de la densidad electrónica, representada por los puntos azules del esquema, se distribuye de forma homogénea sobre ambos núcleos. Los compuestos covalentes generalmente son gases, sus moléculas tienen poca o ninguna interacción entre ellas y son malos conductores de la electricidad. Por el contrario, el enlace covalente polar se produce entre átomos que son distintos, y el par de electrones no se encuentra distribuido equitativamente entre los átomos, sino más bien está ligeramente desplazado hacia el elemento más electronegativo, como ocurre en las moléculas de fluoruro de hidrógeno y agua. En la representación de ambas moléculas, se puede observar que la densidad electrónica no se encuentra distribuida de forma homogénea, lo que genera polos en ambas moléculas. El polo negativo se orienta hacia el átomo más electronegativo, y el polo positivo hacia el átomo menos electronegativo. Los compuestos polares tienen propiedades intermedias entre los iónicos y los covalentes puro. Sus moléculas son dipolos interactuando entre sí y son capaces de interactuar con otras moléculas o iones. Por esta razón, el agua es capaz de disolver al cloruro de sodio presente en la sal de mesa. Para más información, te invito a revisar los siguientes capítulos de los textos guías del curso. Nos vemos en la próxima sesión.